Durante los últimos días se ha estado generando una gran polémica por diversas contradicciones y declaraciones cruzadas entre distintas autoridades del gobierno, luego de que en medio de la tramitación del tratado conocido como TPP-11, algunas fuerzas políticas dentro del gobierno representadas por el joven subsecretario José Miguel Ahumada, se mostraran algo contrarios a la idea de tramitar dicho tratado e insistieran en concretar las denominadas Said letters con distintos países. En particular, distintos medios de comunicación han señalado como OMADA declaró hace algunas semanas que el gobierno no debería permitir que el tratado entre en vigencia mientras aún no se resuelvan las distintas aid letters, postura que ha chocado con la de Mario Marcel al interior del gobierno que espera que el tratado no continúe postergándose innecesariamente, porque requiere de poder atraer a inversionistas en el corto plazo mediante la aprobación del tratado. Esta disputa política al interior del gobierno se ha sumado a las recientes noticias dadas a conocer por el Diario Financiero, donde se señala que la constructora Claro Vicuña Valenzuela ha solicitado su quiebra y que eliminará más de 30 obras pendientes y que deberá despedir a miles de personas, todo debido a que el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Gabriel Boric ha retrasado excesivamente sus gestiones para la colaboración en dichas obras. Todo esto provocado que miles de usuarios en redes sociales, entre los que se encuentran figuras políticas como el propio Gabriel Alenparte, hayan señalado que se rumorea que el ministro Mario Marcel estaría muy molesto con la situación que se vive dentro del gobierno, y que le habría solicitado al presidente Boric que dé la señal de pedirle la renuncia al subsecretario Humada para así demostrar que existe la voluntad por solucionar lo que está ocurriendo. Según los rumores, Boric habría elegido respaldar al joven José Miguel Ahumada y negar la petición de Mario Marcel, situación que podría llevar eventualmente a Marcel a renunciar si no en los próximos días, al menos en los próximos meses, porque la gestión en materia económica por parte del gobierno ha sido profundamente desastrosa y todo punta a que podría incluso empeorar en el mediano plazo si no se realizan diversos cambios. Además, por si fuera poco, al en parte compartió una reciente entrevista realizada al exministro de Economía de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, donde señalaba su profunda preocupación debido a que ha podido ver cómo es que hacer negocios en Chile está siendo cada vez más difícil, tras lo cual al en parte señaló que es muy preocupante cómo es que el gobierno está arruinando proyectos de constructoras en todo el país por la lentitud en sus procesos de tramitación. Ante toda esta situación y una eventual salida de Mario Marcel del gobierno de Gabriel Boric, miles de usuarios han señalado estar muy preocupados de que esto pueda ocurrir, porque si hay una razón por la cual el gobierno hasta ahora no ha caído, es porque hay al menos una persona realmente responsable dentro del grupo de ministros, y ese es precisamente Marcel, y que de salir del gobierno todo podría terminar muy mal para Boric y sus amigos. Sin lugar a dudas, la posibilidad de que Marcel deje el gobierno es sumamente preocupante, porque su participación en el gobierno ha sido para muchos la única razón que les ha permitido pensar que no estamos a la deriva al ser gobernados por un grupo de jóvenes inexpertos y de llegar a salir y dejar solo a Boric y el resto. Podría terminar por acabar con todas las pretensiones del gobierno por mostrarse como una gestión seria que intenta resolver los problemas del país.